Uy. Oh vaya Muy buenas mi gente bonita de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien Se acercan las navidades y pues quería celebrar con vosotros esta entrada de Año Nuevo y pues nada, eso, que se acercan las navidades, pero antes de seguir, esperad un momentito Bueno, ahora sí que sí, ya está, tenemos las luces de navidad tenemos a mi Dovakin navideño también antes de continuar con el vídeo, quería sobre todo agradecer a todos los que siempre están conmigo en los directos o siempre comentan los vídeos. Quería daros las gracias porque, porque bueno, al final, pues a uno le hace ilusión que la gente deje comentarios en su vídeo y tal. Y simplemente eso quería daros las gracias, de verdad, de corazón. Y... ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Preguntaréis. Supongo que lo pondré ya en el título, pero esto va a ser un sorteo un sorteo para todos vosotros todos los que seguís el canal, que estáis siempre ahí conmigo en los directos eh, para la gente del canal sobre todo, ¿vale? Un sorteo donde regalaré dos pases otra vez mensuales ¿vale? Como ya os he dicho, los pases mensuales pues suelen ser, se suelen aprovechar mejor, ya que es menos cantidad de dinero y al fin y al cabo yo no recibo de ningún lado dinero, a no ser que bueno, de, de Twitch, ¿no? Un, de momento pues unos céntimos, pero bueno, eso es más que todo para agradecer a, todo, a toda la gente que está conmigo siempre, dejando comentarios y todo lo que se quería hacer este vídeo para que alguno de vosotros, que, que tenga suerte, se lleve este, este premio. Regalaré dos pases mensuales en Super Mecha Champions, ya da igual si son de ordenador o de móvil. Podrán participar las dos plataformas, ¿vale? ¿Cómo se hará este sorteo? El sorteo tiene reglas, así que obviamente la persona que no cumpla estas reglas o estos mínimos requisitos, pues en caso de que sea la ganadora, pues no... Pues no se le dará nada, ya que no ha cumplido lo que se supone que tendría que cumplir, ¿vale? Y comenzamos. Es la número uno y la más obvia es, obviamente, estar suscrito al canal, ¿vale? Luego, aparte de esto, tenéis que seguirme en Instagram. ¿Por qué tenéis que seguirme en Instagram? Primero, porque allí diré cuándo será el directo. Porque como no tengo todavía pestaña de comunidad, aunque nos queda poquito, como veis, ya tenemos 415, nos quedan solo 75. What the fuck. Nos quedan ya muy poca gente para llegar a los 500 y poder tener la, la pestaña comunidad, pero eh, tenéis que seguirme en Instagram porque si no no os no vais a enterar de cuándo sea el directo. Si estáis en el directo o no, no pasa nada la cosa es que tenéis que seguirme para yo luego contactar con vosotros por ahí y otra cosa más que si podéis aquí en la descripción dejaré un formulario donde tenéis que dejarme vuestro mail el mail también es en caso de que no os encuentre por instagram o lo que sea contactaros por allí y será mucho más sencillo para todos de buena vez yo contacté contigo vale, con las dos personas que ganen seguramente gano yo o algún amigo mío <risa> Una vez sepamos quién es el ganador, contactaré yo con estas personas y ellos me dirán si lo quieren para Steam o para, para móvil, ¿no? Para Android o iOS o lo que sea. Y pues ya yo haré la transacción, lo que tenga que hacer, para que estas personas tengan su, su regalito de Navidad, por así decir. Y importante, esto solo va a durar del 20 al 26. Supongo que yo subiré esto el 20 y si lo estáis viendo el 21, pues... Lo siento, soy retrasado. Y solo durará hasta el 26, ¿vale? ¿Cómo funcionará esto? ¿Cómo será el sorteo? Fácil, muy sencillo. El sorteo es este vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que comentar todas las veces que queráis. Pero tiene que ser siempre, como mínimo, dos palabras, ¿vale? Yo qué sé, me gusta, tu mamá. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste que quise abandonar la parte... Bueno, no, no pongas eso. <risa> Puedes poner lo que te dé la gana. Obviamente, mientras no sea nada malsonante ni nada chungo, pues lo podéis poner, pero tienen que ser mínimo dos o tres palabras. Si ponéis vocales o letras y os toca, os voy a decir que nanay, no vale. Podéis comentar eso todas las veces que queráis. ¿Cómo será el sorteo? Simplemente yo iré a una página web. Esta página web seleccionará dos comentarios, todos los que hayan en el, en el vídeo, o sea, en este vídeo, y de ahí saldrán los dos ganadores. Por eso, mientras más comentéis, obviamente también dejad like, ¿no? No sé hijos José. Mientras más comentéis, pues más posibilidades tendréis de poder ser los ganadores. Quería hacer el sorteo por Instagram, pero no sé si podré, ya que mi cámara del móvil es un poquito F, ¿no? Pero bueno, sea como sea, diré por ahí el sorteo y será importante que estés allí también, porque por ahí diré el día que será. Supongo que será la semana que viene, pero por lo que sea ya sabéis cómo soy a veces, que o lo planeo para un día y no me sale, o, o directamente me vuelvo loco y lo hago enseguida, ¿sabes? Por eso, tenéis que seguirme por ahí. Así que nada más, solo eso, desearos la suerte a todos, nos vemos este fin de semana supongo, o a lo mejor no, no lo sé, ya veré. En caso de que no nos veamos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, el fin de semana tendréis un vídeo muy especial, o espero que sea muy especial, y feliz Navidad a todos, que vaya muy bien. Chao, chao.